Buenas tardes hermanos, una vez más sean bienvenidos a esta su casa TDM Zapata Vela Es una bendición, una dicha y un honor siempre poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios Compartiendo tiempos como hermanos, compartiendo la vida verdad que el Señor nos da Es una, una dicha que siempre nosotros tenemos una libertad de poder estar aquí. Tenemos hoy la oportunidad de venir a adorar a Dios. Hay mucha gente que no amaneció. Hay mucha gente que a lo mejor el día de hoy no pudo venir porque está enfermo, porque tenía en el mil cosas que hacer. Pero nosotros estamos aquí. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Y me gustaría empezar este tiempo con el Salmo 119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 En el 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad Avívame en tu camino El Salmo 119 hermanos es el Salmo más largo de la palabra Y es hermoso lo que el David habla en este Salmo Porque le dice al Señor me, Yo escogí el camino de la verdad Yo escogí tu camino, enséñame tu camino avívame en tu camino muchas veces nosotros podemos ser cristianos, tener 5 10, 20, 30 años pero si nosotros no tenemos un corazón vivo para Jehová un corazón vivo para adorar de nada nos sirve estar en una silla hermanos, de nada te sirve saberte toda la Biblia y hoy te invito hermano a que le des esa alabanza no solamente aquí sino en toda tu vida en todo lo que hagamos que le demos a, a Dios ese, ese fuego, ese, esa vida realmente, nuestra fuerza vital que Él nos da, vamos a dársela de regreso. Amén. Vamos a iniciar este tiempo y vamos a, a adorar a ese Dios que nos ha dado la vida. Bendito y amado Dios, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí, Señor. Un día más, Señor, para adorarte, Señor. Un año más para adorarte, Señor, y bendice Señor la vida de cada uno de mis hermanos Señor los que estamos aquí Señor los que están en una transmisión mi Dios a través de un aparato electrónico Señor aquellos que no pudieron venir Señor por alguna situación Señor y así mismo te pedimos Señor por aquellos que no tuvieron ese deseo mi Dios hoy de venir mi Dios Aviva, Señor, ese fuego, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que sea siempre tu Espíritu Santo, Señor, limpiando, Señor, transformando, Señor. Dándonos, Señor, ese gozo, Señor, esa alegría, Señor, para vivir, mi Dios, para amarte, Señor, para glorificarte, Padre. Que en todo tiempo, Señor, podamos entonar, Señor, himnos, Señor, alabanza, Señor, en tu nombre, Señor. Glorificando lo que tú, mi Dios, haces en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste, Señor, de la muerte, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que hoy nos das, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Espíritu Santo, Señor, toma este tiempo, Señor. Toma este tiempo, Señor. A ti venimos a adorarte, Señor. A ti venimos a alabarte, mi Dios. Recibe, Señor, recibe, Señor, nuestra adoración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, ¡cuán buen alfarero! Quebrántame, transformame, volteame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú. Ven vida como tu señor saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor de gloria en gloria de gloria en gloria más te conozco yo quiero saber, saber más, más de, de ti mi Dios mi Dios Juan Buen Alfaero quebrántame transformame volvérame a tu imagen Señor yo quiero Como tu señor, saturarme de tu espíritu. al mundo tu amor yo quiero ser más, más como tú ver la vida, vida como tu Señor, Señor saturarme tú, de tu espíritu, Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Dios es bueno Él es bueno con nosotros Damos gloria a un Dios que nos ha restaurado Dios es bueno, amén Venimos a darle gloria a un Dios que nos rescató. Dice la Biblia que estábamos sin Cristo. Estábamos alejados de Dios. Pero ahora dice la Biblia, hemos sido hechos, hemos sido puestos cerca de Dios. Por la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo... Nos redimió. Aleluya. Levanta tus manos a Jesús en esta tarde. Aleluya. Vamos a decirle cuán hermoso eres Jesús. Y te damos gloria con este canto, Señor. Con hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Con glorioso eres Jesús, es tu poder.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 a ti Jesús oh, oh, te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria y a ti Jesús buen hermoso eres Jesús son tus palabras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 Y a ti Jesús Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Aleluya, tú eres bueno Señor Te damos gloria en esta tarde Bendecimos tu nombre Reconocemos que tú eres Dios Que tú eres Dios, dice la escritura Que tú eres Dios Reconocemos que tú eres Dios Que tú nos has formado y no nosotros A nosotros mismos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, levanta tu voz a ese Dios Que te formó, que te dio nacer Que te dio la vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú me viste a mí. Cuando nadie me vio, tú me amaste a mí. Cuando nadie me amó, tú me viste a mí. Cuando nadie me vio, tú me amaste a mí.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 Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.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 te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a que mi vida, vida más oh, amén. Aleluya. Te adoramos Jesús. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte. Aleluya. Él está aquí en medio de nosotros No hay nada mejor Que entrar en la presencia de Dios Todos tenemos un Padre terrenal O lo tuvimos Pero tenemos un Padre que es eterno Amén Que nunca nos ha dejado Que en medio de la tribulación nos da paz Que Él es el que nos da fuerza dice la biblia cuando somos débiles entonces somos fuertes amén, levanta tus manos a ese Dios incomparable que tenemos gloria a Jesús todo poderoso refugio incomparable eres tú Jesús calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad no hay nadie más como tú decir amén aleluya tú eres grande Jesús todo por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 en ti Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre. En ti, Señor, cuando nos acercamos a ti, a tus promesas, cuando reconocemos que el vivir en el Espíritu Señor es vida, podemos decirle a la carne: estás muerta y no tienes parte ni suerte. Cuando nos acercamos a ti, Señor, y vemos en tu palabra Dios Que nunca nos vas a dejar Que nunca Señor nos vas a abandonar Podemos confiar Podemos ser fortalecidos Podemos salir adelante Señor Reconociendo Señor Que nuestra fuerza viene de ti Señor Te damos gracias en esta tarde Señor Por cada una de las promesas que tú nos has dado, enséñanos a vivir en ella Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en ti, Aba Padre. En ti, aleluya Él es bueno, amén Nos gozamos en esta hora Y le agradecemos a Dios porque A través de, de lo que Él nos enseña Podemos vivir en esta tierra que está llena de maldad ¿Cuántos lo creen? Levantamos un clamor por sanidad y redención. ¿Cuántos quieren predicar la palabra? Amén. Antes de predicar, oramos y siempre le decimos Dios, llévanos, queremos ser tu voz en todas las naciones. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar ese canto hermoso. Levantamos un clamor, de sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación, ármanos con tu valor, lo que deseamos es de revolución. Que el Cielo se parte en dos Irúndanos en el desierto, broten ríos Vida sopla hoy osana oh el Rey de salvación oh sana Dios al osana Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey osana oh el Rey de salvación sana al Dios al ti os sana Ana, Jesucristo Jesucristo es Rey levantamos un clamor sanidad y redención contamos lo que tú ves los secretos de tu corazón un pueblo unido pide hoy con libertad y salvación, ármanos con tu valor. Lo que deseamos es de revolución. Que el cielo se parte en dos, inundan a En el desierto, en ríos. Vida sopra hoy, usan al rey de salvación, usan al Dios altísimo. Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es rey. O oh, sana, al rey de salvación. O oh, sana, el Dios Altísimo. Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es rey. O oh, sana, el rey de salvación. O oh, sana, el Dios Altísimo. Oh sana. Jesucristo, Jesucristo es rey. Oh, San... Osana, oh, al Rey. Osana, oh, al Rey de salvación. Osana, oh, al Dios altísimo. Osana, oh, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Osana, oh, al Rey de salvación. Osana, oh, al Dios altísimo. Osana. Oh, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Osana sana el Rey de Salvación, Osana el al Dios Altísimo, Osana, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Jesucristo, ¿cuántos lo creen? Jesucristo es Rey Aleluya Dios es bueno Dale un abrazo a tu hermano Extiéndele una sonrisa Dios nos ha dado el gozo Y ese gozo Nos alcanza para compartirlo, amén Dios es bueno, amén Espero en ti. Vamos, apláudele fuerte. Espero en ti. No hay nadie como tú, Jesús. Espero en ti. ¿Cuántos pueden gritar, cantar con fuerza? Habita aquí. Pon tu mano en tu corazón. Dile, habita aquí en mi vida. Espero en ti Espero en ti Aleluya Espero en ti Habita aquí Nos rendimos ante tu presencia Vamos Nos escucha tu voz, vamos Con más fuerza Vamos, nos rendimos, vamos Nos rendimos ante tu presencia Nos rendimos ante tu presencia Desciende con tu gloria Venza tú tu espíritu, Gloria shikina, ben, hermosa Gloria tú pensatura de tu espíritu, Gloria shikina, ben, hermosa Gloria Bell, yeah. aleluya. De ti queremos más Tu voz solo escuchar De ti queremos vivir En tu presencia De ti queremos más Tu voz solo escuchar De ti queremos vivir en tu presencia ven dentro tu espíritu gloria a Shekinah hermosa gloria ven satura en tu espíritu gloria a Shekinah la hermosa, La hermosa gloria de, él. queremos más, queremos, vamos, queremos vamos, más, dilo fuerte. Queremos más, queremos más, queremos, queremos más, más de, tu de tu presencia. Vamos una vez más, queremos, queremos más, más, queremos más, queremos, queremos más, más, queremos más, queremos más, queremos de más de tu presencia. Pensatura de tu espíritu Gloria Chiquira ve, hermosa gloria ven, pensatura de tu espíritu Gloria Chiquira ve, hermosa gloria ven, queremos más. De tu presencia Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más De tu presencia Tu amor rompió las cadenas Nos hizo libres Con solución Tu amor rompió las cadenas sí soy libre, pues son Dios. amor rompió las cadenas, nos hizo libre, pues son Dios. amor rompió las cadenas, nos hizo libre, pues son Dios. El amor rompió las cadenas, nos hizo libre, pues son Dios. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libre, vos no somos yo Queremos más Queremos más, queremos más, queremos más Queremos más, más de tu presencia Vamos una vez más Queremos más, queremos más, queremos más Queremos más, queremos más, queremos más de tu presencia, pensatura de tu Espíritu, gloria a Shekina, ben, hermosa gloria a de tu Espíritu, gloria a Shekina, ben, hermosa gloria a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 Por tu presencia, yeah. estamos locos, locos, locos por tu presencia. Bensatura de tu espíritu, gloria a Shukina, hermosa gloria ven, bensatura tu espíritu gloria hermosa gloria de yeah. aleluya hay una palabra en romanos romanos 10 es hermosa la palabra porque el Señor nos habla de llevar el Evangelio. Amén. Siempre a donde vayamos. Romanos 10, verso 15. Nos habla el Señor de una manera hermosa. Y dice la Escritura: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Dios es bueno. Y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito: Cuán hermosos son los pies. De los que anuncian qué la paz de los que anuncian la paz y tú y yo fuimos llamados por el señor para llevar un evangelio a toda criatura Marcos Marcos lo dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Dios nos ha enviado Dios nos ha alcanzado para que llevemos la palabra Marcos 14:15 lo dice claramente el Señor, siempre Dios nos da una tarea de llevar la palabra de Dios a donde vayamos. Cierra tu, tus ojos, levanta tu ofrenda y vamos a orar por las ofrendas que, que levantamos, algunas actividades, algunas cosas que Dios nos permite hacer, eh, nos da también los recursos y las finanzas para poder hacerlo. Amén. Dele lo mejor a Dios. El Evangelio del Señor se extiende a través de lo que nosotros podemos hacer. Amén, Señor, gracias te damos. Oramos por los trabajos, por la salud, por la economía de tu pueblo. Y así mismo, Señor, oramos por tus hijos que están aquí, Señor. Bendice los trabajos, la economía, la salud. Queremos predicar tu palabra a Dios. Queremos hacerlo de una manera íntegra, día con día, Señor. En tus manos estamos. Bendice a la viuda, al preso y al huérfano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.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 Avívame, avívame, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame, avívame con tu espíritu, mi Dios, vivame, avívame, avívame con tu poder y será ah,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 se cubrirá Como las aguas cubren la mar Aleluya Te damos gracias Jesús Amén Aleluya Gracias a Dios Vamos a orar Por la salud de las personas Señor, en esta noche, Señor, si alguien aquí tuviera alguna situación de salud, Padre Algo que esté eh, oponiéndose, Señor, a, a estar bien, Señor Nosotros creemos por la palabra de Dios que tú has dado Que somos sanos en el nombre de Jesucristo Somos sanos en el nombre de Jesús Y oramos, Señor, por los enfermos en los hospitales Oramos Señor por las personas que están en las calles, Señor oramos por las personas Señor que están siendo recuperadas de una cirugía, Señor bendice a tu pueblo, que haya sanidad en nuestros cuerpos, te damos gloria, alabanza y honor en el nombre de Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias a Dios. Puedes tomar tu lugar, voy a dar dos avisos, seré breve. Gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios Dígalo fuerte, gracias a Dios, gracias a Dios. Pudimos concluir el, el evento de mujeres en Veracruz Y Dios siempre pone desafíos, amén Pone desafíos para poderlos llevar a cabo Si tu vida es una vida de confort Necesitas conocer la palabra de Dios Amén, si ¿Sí está conmigo Si estás esperando que todo caiga del cielo Estás muy equivocado Dios siempre nos manda a ser gente esforzada Perseverante Ser gente que trabajemos Y doy gracias a Dios por todas las hermanas Hermanos Y familias Que pudieron participar con algo Amén, en la compra de un boleto en la elaboración de algún guisado en la kermés, cuando se puso el bazar, todo lo que se hizo fue para honrar a Dios, amén. Y tenemos ahí eh, siempre una respuesta cuando todo lo hacemos para Dios, amén. Doy gracias a Dios por mi esposa y por todas las hermanas, amén, que hicieron posible que el, el evento de mujeres fuera una gran bendición, Amén. Gracias a todos El día domingo ponga mucha atención Y no sé si alguien me ayuda a hacer notas Hermana Modesta me ayuda ¿Sí? Vamos a hacer una actividad para los niños en la segunda reunión Amén. Es 30 de abril Cuando digo vamos es porque estamos invitando a todos a participar Les vamos a hacer sándwich a los niños Haga un buen sándwich Y juguitos y qué les parece si nos atrevemos a hacer unos coditos unos coditos con jamón y mayonesa eso a los niños les gusta entonces les damos en su platito los coditos el sándwich y el juguito amén y vamos a traer dulces también quisiera convocar quien quisiera participar yo me apunto con 10 bolsitas de dulces yo yo el hermano jugos con mi hermana modesta ahí le dice cuántos Jugos, mi hermana también Jugos La hermana hace coditos, ok Jugos Fernanda Jugos Janet eh, Coditos El pastor, bolsitas de dulces Mi hermano Antonio Campos Tres bolsitas de dulces Dos paquetes de sándwich Mi hermana este eh, Ruth, es que siempre le digo Esther Ruth No, ¿cómo se llama? Ah, entonces Ah, no, mi hermana Esther Siempre ando bien confundido Mi, mi hermana Viridiana Dos paquetes de San Luis Mi hermana Viridiana, Petrita ¿Cuántas bolsitas de dulces? Veinte bolsitas de dulces Gracias a Dios Mi hermano este eh, Golguín Gerardo Alguín Un paquete de sándwich Mi hermano Hortensia Coditos Coditos, ya se armó Ya preparada, sí Sí, bolsitas de dulces ya preparadas, ¿estamos bien? O sea, yo voy a preparar 10 en casa ¿Quién dijo 3? 3 en casa 20 en casa Y así vamos reuniendo Inviten los niños a un amigo de su escuela Amén Vamos a tener la primera reunión normal Normal, normal la primera reunión Y tenemos el receso Y a la reunión de las 12, Terminando les vamos a dar los dulces Y la comida Amén En la reunión de las 12 va a ser esa actividad Estamos preparando algo, una actividad Bonita para los niños Va a ser sorpresa Para que los niños reciban Amén Entonces si alguien más quiere participar, se anota con mi hermana Modesta y vamos avanzando en el reino de Dios. A mí también anótenme unos juguitos, unos frutsis. Amén. Las bolsitas y los frutsis. Amén. Gracias a Dios. Estén orando. Tenemos un evento, si Dios nos da vida, el 20, del 23 al 27 de mayo. Del 23 al 27 de mayo. Exactamente dentro de un mes. Y vamos a llevar fútbol. Con valores. A la Sierra de Oaxaca. Amén. Son 12 horas de aquí a allá. Y hoy hablaba con el pastor. Que está organizando todo allá. Y estamos en comunicación. Van a cerrar la escuela. Se esperan 350 niños. Amén. Yo doy gracias a Dios. Que podemos ir a un lugar de usos y costumbres. Donde el evangelio no entra tan fácil. Pero el director dijo cerramos la escuela. Que todos los niños participen. Y vamos a invitar a otras comunidades. Amén. Y ya tenemos comida. Fíjese bien en el día del cierre. A los niños les damos comida. Y les damos una medalla. Y les damos un certificado. No tenemos nada de eso. Pero qué cree hoy me decía un amigo que está en el reino y trabajamos juntos, yo pongo la comida para 500 personas, él de su corazón dijo, yo pongo la comida para el cierre, doy gracias a Dios por la vida de ese hombre, porque hacer un, un dice nada más prepárenme una cazuela, para hacer las carnitas, vamos a hacer el arroz, todo para 500 personas, dice yo me hago cargo, Dios abre puertas, cuando tú trabajas, ya tenemos un equipo de hermanos que vamos a ir y vamos a dar fútbol y vamos a dar talleres dentro de la escuela. Amén. Estoy pensando llevarme a la botarga del último evento de, de, de, de los niños que tuvimos aquí. A ver si estructuramos algo ahí para darles algo a los niños con alguna coreografía o algo. Eso lo vamos a ir hablando y doy gracias a Dios. Oren por este evento. 23 al 27 de mayo En el nombre de Jesús Vamos a extender la palabra de Dios Amén Vamos a, a pasar a la palabra de Dios Pero no sin antes Darle la bienvenida a Leticia Lemus Póngase de pie por favor Y se encuentra con nosotros también Hugo Martínez Pásale Hugo, pásale por acá Dios te bendiga Hugo Dios tiene un plan para tu vida Ese plan está en Jesús Amén Damos gracias a Dios por sus vidas Vamos a estar orando por ustedes Tenemos oración de varones Todos los miércoles y viernes A las 6 de la mañana Aquí vamos a estar orando por ustedes Dios bendiga sus vidas Y vamos a la palabra de Dios Señor dame la palabra Recuérdame Señor Lo que tú me has dado Y también oramos por los niños Señor que suben a su clase, que puedan aprender y puedan, Señor, seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ir los niños a la clase? Pasen directo ya. Ya oramos. Pasen a la clase. Ya oré, ya oré y vamos. Ellos dicen, yo paso por el frente porque es la costumbre. Amén. Siempre las cosas suceden, ¿sabes? Y hoy yo hablando con el pastor. Y después hablando con mi amigo, le digo, vamos a tener más o menos 350 niños. Y si todos llegan con sus papás, pues vamos a tener unos, unas, no sé, mucha gente. Y, y Dios hace que las cosas sucedan. Dile al que está a tu lado, sucederá. Repíteselo, sucederá. Amén. Dios siempre de una manera... Correcta y anticipada Anuncia las cosas que van a suceder Siempre, siempre Ese es el tema de hoy Sucederá Y sabes, de una manera anticipada El Señor le hablaba al pueblo de Israel De seguir sus estatutos, sus preceptos Y si ellos lo seguían Tenían una grande bendición Pero si no lo seguían Iban a tener muchas cosas en contra Entonces Dios siempre de forma anticipada Anuncia las cosas que van a suceder Si ¿Sí está conmigo O sea dice la escritura que La paga del pecado es muerte Amén Si tú andas pecando aún Amén Eso te llevará a una muerte espiritual Hay personas que se hacen insensibles A eso y dicen a mí no me importa entonces, Dios siempre va a anunciar lo que va a hacer en nuestras vidas, amén Pero si nosotros estamos atentos y prestos a la palabra de Dios No vamos a, a tener ninguna duda de que Dios es quien abre puertas, amén De que Dios es quien hace las cosas y el tema de hoy es ese, sucederá, amén yo no sé qué está por suceder en tu vida, o qué estás esperando, o qué te gustaría que sucediera. Yo le dije a Dios en el 2006, no, me gustaría seguir, no, no le dije que no me gustaría. Si a ti te placiera, yo quiero servirte en el fútbol con tu pueblo. Y después de 12 años, esa promesa se cumplió, esa solicitud, y ahora ya no gano dinero en el fútbol, sino Puedo dar todo lo que Dios me permitió aprender, lo puedo compartir a los niños, a los jóvenes. Amén. Y, y ahora a través de ese, de ese proyecto podemos ganar almas, no dinero. Amén. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando de cosas que va a hacer en nuestras vidas. Si tú tienes el deseo de hacer cosas para Dios, póstrate a Dios y pídele a Dios que en su tiempo él te las muestre. Van a suceder. No sé, un ejemplo. A lo mejor tú quieres ir a los hospitales. Imponer manos sobre los niños que tienen cáncer. Eso puede suceder en tu vida si tú se lo pides a Dios. Si tú le crees a Dios. Dios te puede usar de una manera tremenda en la, en la, en la sanidad. Porque Dios... Hace que las cosas sucedan con sus hijos, con su pueblo En Génesis 9 podemos ver cómo cuando Noé construye el arca Todo el mundo le dice estás loco y, y Dios le da una promesa más adelante Y Dios le dice en el capítulo 9 de Génesis en el versículo 14 y 15 le dice Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra Dice, se dejará ver entonces mi arco en las nubes O sea, aquí le dice Dios a Noé Que va a venir una promesa a la vida de él, de su descendencia <coughs> Diga conmigo y de todos nosotros Le dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra Se dejará ver entonces mi arco en las nubes Y me acordaré del pacto mío se da cuenta cómo habla el Señor del pacto mío, no del nuestro. Dios cuando hace un pacto con, con, con su pueblo, cuando hace un pacto con, con su creación, Dios jamás rompe esos pactos. Pero Él pone condiciones para que se cumplan en nuestras vidas. Dice y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá. Más diluvio de aguas para destruir toda carne. O sea, el arco iris es símbolo del pacto de Dios con la humanidad de no destruir la tierra con lluvia. Ese es un pacto de Dios. Cada vez que tú veas el arco iris, acuérdate que Dios hizo un pacto con Noé. Y dice la palabra, no solamente con Noé, dice, y todo ser viviente de toda carne. ¿Cuántos viven aquí? Ese pacto es para ti. ¿Amén? Entonces, me llama la atención porque dice, me acordaré de mi pacto. A Dios no se le olvida nada. No se le olvida nada de lo que Él habló. Pero también Dios no se olvida de lo que tú has hablado para Él. Entonces las cosas van a suceder y van a suceder en el tiempo de Dios Amén, amén Él es fiel Y Él siempre tomando en cuenta esa fidelidad Él recuerda su compromiso y su pacto para con nosotros Lo hizo a través de Noé Pero este pacto nos alcanza a nosotros, ¿sabes? Y déjame decirte que las cosas que Dios ha prometido para tu vida sucederán si tú deseas un cambio verdadero en tu vida. Eso es algo que va a cambiar, es algo que será parte de tu vida y será reemplazado por todo lo viejo. La vida, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, tomando en cuenta esa fidelidad de Dios... Déjame decirte que te, Aquí puedo ver tres, tres cosas que yo anoté La tierra jamás será destruida Por un diluvio Las estaciones y los ciclos del año Nos recuerdan Esta fidelidad de su pacto Amén El arco iris aparece Y nos recuerda que su promesa está vigente hasta hoy Cada vez que tú veas Ese, ese arco en las nubes la promesa de Dios está vigente para ti. O sea, no temas. Eh, hace unos días que veníamos de, gracias, veníamos de Pachuca y gracias, este Miguel. Veníamos de Tizayuca, ¿verdad? Fuimos a rentar el autobús que llevamos a, a Veracruz. Y, y la verdad que yo no había visto tantos relámpagos en una noche. Sinceramente, no lo había visto. Menos manejando, con una lluvia fuerte y caía un relámpago por aquí, otro así, otro por allá y luego otros por atrás. Es una zona de mucho viento y yo creo que tiene mucho que ver esa parte del viento con el, el, el aire caliente y el frío y todo eso, el calor, la, la lluvia. Y había muchos relámpagos, ¿sabes? Omar me decía que él sí había tenido la oportunidad de verlo y que le gusta, ¿verdad?, Me decía, me recuerda el poder de Dios cada que veo Cómo los, los destellos y los relámpagos caen sobre la tierra Y hace unos días también me decía que le impone el mar por la noche Cómo se une con el, con el cielo y eso es imponente Y él disfruta esa parte, ¿no? Sientes un poquito de la inmensidad del poder de Dios Entonces, el arco iris va a aparecer y será una promesa de Dios, diciéndole a la humanidad que se arrepienta, porque Él no va a destruir la tierra con agua. Amén. Dios quiere obediencia. Muchos, muchos de los mensajes que hemos aprendido aquí es acerca de eso, de la obediencia que debemos de tener. Para que Dios cumpla sus promesas y haga que las cosas Sucedan. En Deuteronomio 7 Puedo ver tres, tres versículos El versículo 12, 13, 14 y 15 Cuatro versículos La Biblia nos dice Y por haber oído estos decretos Y haberlos guardado Dice Deuteronomio 7, 12 Y puesto por obra O sea, por haber escuchado Por haber guardado Y por poner por obra la palabra de Dios Dice Jehová tu Dios Guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres Entonces es, es hasta cierto punto fácil que Dios pueda cumplir una promesa en nuestras vidas Si somos atentos para escuchar la palabra, si somos personas diligentes para meditarla y guardarla en nuestras vidas Y somos personas que ponemos por obra lo que aprendemos de parte de Dios o sea, escuchar, guardar y poner por obra lo que Dios nos enseña, siempre nos traerá cosas, diga conmigo, buenas, buenas. Dios va a cumplir sus promesas a nosotros. Ciertamente, esto fue escrito al pueblo de Israel, pero es una, es una de, las, de las promesas que, que, que, que Dios nos da a nosotros. Lo dice en algunos de los de los de los versículos. De los contextos, se lo dijo a Esdras también. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ponerla por obra y para enseñar sus estatutos y decretos en Israel. O sea, Dios constantemente nos habla de poder guardar la palabra, no solamente escucharla. Si usted lee Santiago, dice, no sean solamente oidores de la palabra. Y a Josué le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Entonces trata de, de, de ver lo que Dios pide Aquí podemos ver cómo el Señor le da una, una palabra al pueblo A través de Moisés Y les dice cuiden de guardar lo que han aprendido Lo que han escuchado Y no solamente de guardarlo Cuiden de ponerlo por obra Para que yo guarde el pacto con ustedes Amén. Tenemos, tenemos esto hoy tan vigente y el sacrificio de Jesús abrió un, un nuevo capítulo para nosotros. Estamos en ese en ese en ese nuevo capítulo a través de la sangre de Jesús. Dice el versículo 13: y te amará, te bendecirá.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 Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, de tus hijos, el fruto de tu tierra, tu trabajo, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, quedaría. Bendito serás, más bendito. Que todos los pueblos. ¿Usted cree que Dios se ha olvidado de Israel? No. Que Israel ande o siga otras cosas, pero Dios no se olvida de su pacto, ¿sabes? Y Dios hará volver a muchos de los lugares donde están para cumplir esta promesa, ¿sabes? Dice, bendito serás más que todos los pueblos. ¿Cómo es la gente judía? ¿Perdón? Muy próspera. Porque es una promesa de Dios. Lo primero que hacen los judíos cuando nacen sus hijos, le ponen un buen billete en el banco. Y después le dicen a los a los hermanos, a ver, ¿cuánto van a poner? Y ellos se ayudan. Y dan... Y ya cuando el hijo crece, pues ya tiene un capital y ya tiene un negocio, ya tiene una empresa, ya tiene. Eso es algo que Dios puso sobre ellos, esa bendición. Y eso se sigue cumpliendo, ¿sabes? Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Dice el verso 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amén. ¿Qué es lo que hace que Dios mantenga su pacto sobre Israel? Su fidelidad a Él mismo, a Dios mismo. Aunque seamos infieles, Él es fiel. Amén, entonces es su fidelidad No te viene el versículo 12 No te viene el versículo 12 Dice que al escuchar, al guardar y al poner por obra su palabra Habrá, hará perdón que Dios mantenga su pacto en cada una de las vidas Amén ¿Cuántos sienten que Dios les ama? Pues está usted muy equivocado No sientas que Dios te ama Porque algún día no vas a sentir que te ama ¿Cuántos saben que Dios les ama? Eso es diferente No sientas que Dios te ama Ten la seguridad que Él te ama Esto no es de sentir Asegúrese bien Sepa que Dios le ama No sienta que Dios le ama Porque cuando vienen las broncas y si usted no es una persona espiritual, usted va a sentir que Dios lo abandonó. No sienta, esté seguro de lo que Dios dice acerca de lo que Él piensa de nosotros. Deje de sentir. Es que siento que Dios me, me quiere bendecir. No, Dios ya te ha bendecido. Te sacó de la inmundicia, hermano. Amén. Dios ya te bendijo desde que te tomó. Amén. No dudes, el Señor te ama. ¿Qué más quieres? Fíjate bien, Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, vemos ahí una palabra tremenda, porque en el versículo eh, 26, vamos a leer desde el 26...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 que yo os he dicho voy y vengo a vosotros Si me amaráis, si me amaráis Os habráis regocijado Porque he dicho que voy al Padre Porque el Padre mayor es que yo y, Pero fíjate bien el versículo 29 Es aquí donde quiero entrar un poquito en materia Si el Señor así lo dijo, así lo hará dice Y ahora os lo he dicho Antes que qué Va a suceder para que cuando suceda creas Dios puso el Espíritu Santo en tu vida Puso el Espíritu Santo en mi vida Puso una parte del cielo en cada uno de nosotros Para que en medio de una crisis hermano Tú siempre sepas que Dios está presente contigo Dios ha puesto el Espíritu Santo En el contexto usted puede ver que hay una promesa de Dios Dios que Jesús habla que, que vendría no solamente a los discípulos sino a todos y cada uno de nosotros esa promesa del Espíritu Santo está vigente en nuestras vidas y eso es lo que nos da nos estimula en medio de una crisis a seguir adelante Amén. Dios nunca te va a dejar a la deriva Dios nunca te va a dejar si eres una persona obediente. Dios nunca te va a abandonar porque Él lo anticipó. Aquí dice, se los he dicho antes que suceda. ¿Cómo andábamos perdidos sin Jesús? Hace un momento reflexionaba yo en, el, en la Carta a los Efesios con los hermanos de Alabanza, andábamos mal. Pero la promesa del Espíritu Santo llegó a tu vida, hermano. Cuando te hablaron de Dios, cuando te Predicaron de Jesús, cuando tú recibiste El consejo de, de la palabra, cuando fuiste Guiado por el Espíritu Santo al Arrepentimiento, se cumplió esa promesa Dígame si no, porque estábamos así Efesios 2, vamos a ver desde el 13 Así vivíamos, entonces nunca te dejará Él lo anticipó y sabes Pablo le lleva esta, esta palabra a los de Éfeso porque Ellos adoraban a una diosa y se mete ahí entre una nación pagana y les empieza a hablar con poder. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Cuando no teníamos el Espíritu Santo, cuando no conocíamos a Jesús, ¿cómo andábamos en un tiempo de crisis? ¿Alguien aquí recuerda? Estábamos angustiados A veces estábamos desesperados Dice la palabra Que Él es nuestra paz Y Fíjate bien el verso 15 Lo que dice, Él es nuestra paz Aboliendo en su, car en su carne Dice las enemistades La ley de los mandamientos expresados En ordenanzas Para crear en sí mismo De los dos Un solo, nuevo, un solo y nuevo hombre Amén Somos ahora eh, traídos a una, a una dirección correcta Porque estábamos desviados Si usted lee Romanos 2 Dice que estábamos sin Cristo Sin Cristo Y dice que cada uno estábamos perdidos Porque habíamos hecho el pecado y el mal El versículo 16 aquí Nos da un mismo contexto de lo que sucedió Y dice aquí Y mediante la cruz Reconciliar con. Con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y el 19 tiene una promesa, bueno, una expresión de Dios de lo que nosotros somos ahora. Somos una familia, ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ya no eres un conciudadano, sino eres un conciudadano de los santos. Tú y yo tenemos eh, la misma importancia para Dios. Somos conciudadanos. Y somos miembros De la misma familia Amén Aunque al hermano a veces Pues no te caiga bien Lo tienes que amar Eso Porque es tu familia sí o no No te pongas a orar Señor Te lo llevas o te lo mando No, no hagas eso, ama a tu hermano Si tu hermano es una persona Difícil, ámalo si es afable contigo ámalo amén por muy grande que sea la crisis el espíritu santo te guía como estábamos leyendo ahí en, en juan vamos a juan 14 por favor lo leímos claramente versículo 29 sucede que tú vas a creer lo que dios habla y, y sucede que cuando tú lo crees las cosas van a ser diferentes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 nos duelen y a veces no nos gustan. Muchas veces nos desgastan, pero el Señor dice, yo estaré contigo. Amén. Ahora que estuvimos eh, exponiendo el evento en, en República Dominicana la semana pasada, vino un hombre, un hombre del gobierno, un alcalde de una comunidad, de un, de un municipio, perdón, un alcalde, como un alcalde aquí y él vino y cuando pusimos el primer video y empezó a hablar el pastor Andrés él dijo ¿podemos esperar tantito? y pues todos nos sacamos de onda porque pues la reunión ya estaba ahí el tiempo dice, denme chance o sea y le habló, dice aquí tiene que estar la gente de, de, de educación de la, de la Secretaría de Educación y le habló y dijo no sé qué nombre era, pero dijo: Oye, dice hay algo muy interesante. En cinco minutos te quiero aquí y ya llevan tres minutos. Así es que, como estés, aquí te quiero. Y después le habló al de deporte y le dice: Tienes que escuchar lo que está, lo que está aconteciendo aquí. Dice, en tres y llegaron así, ¿no? De sus trabajos. Y este hombre dijo: Aunque el proceso sea difícil, nosotros vamos a apoyar. Y él dijo: Yo como alcalde yo me comprometo en lo que está en mi, en, mi, en mis posibilidades. Yo le decía, ustedes tienen autobuses, ustedes tienen empresas que pueden ayudar, ustedes tienen y ustedes pueden beneficiar a muchos niños. Llévenlos al evento, cómprenles una gorra, regálenles una playera. Y como vi que el cuate era así de, era cábula, el, el alcalde, pues le hablé así, ¿no? Usted puede ayudar. ¿Cuántos niños puede llevar al evento? Dice, si yo me comprometo, ellos quieren movilizar 3,000 niños. Se prendieron en ese lugar y los quieren llevar al estadio olímpico que está en Santo Domingo. Yo solo hago lo que a mí me corresponde, hablar. Hablar en el nombre de Jesús. Y este hombre dijo, aunque el proceso sea difícil, vamos a buscar mucho el apoyo, porque le dije, yo veo este lugar aquí, donde usted preside, pero veo en, en el recorrido que hicimos que hay muchas zonas rurales, donde creo que muchos de esos niños ni siquiera conocen la capital. ¿Qué bendición sería si los llevaran a un evento internacional al Estadio Olímpico de su nación? Sería una gran bendición que marcaría sus vidas eso le pegó y le desafió dice tiene razón y yo le preguntaba cuántos dice no le doy la y después hoy pusieron en un grupo que están queriendo mover entre 3500 y cuatro mil niños que van a buscar apoyo amén Dios hace que las cosas sean perfectas porque como dice este versículo yo estaré contigo Dios hace que las cosas sucedan Siempre que tú vas en el nombre de Jesús Algo va a suceder hermano Porque Dios es el dueño de todas las cosas En Él fueron creadas todas las cosas Vamos a ver esa palabra Las que están en los cielos, en la tierra Sean principados, sean tronos, sean potestades Todo fue creado por medio de quién Y para quién? Y para Él sucederá hermano yo no sé por qué situación tú estás bregando por qué luchas pero déjame decirte que cuando tú pases un tiempo de crisis un tiempo difícil aún un tiempo de necesidad Dios está contigo dice la escritura porque él hace que las cosas sucedan él hace que las cosas sucedan Pedro estuvo con Jesús Pedro escribe una carta y al recordarnos lo que Pedro escribe nosotros tenemos que, que, que motivarnos para, para poder este, saber que Dios nos nos ha dado una promesa hermosa con esa gracia que él que nos ha prometido. Fíjate bien en la primera carta de Pedro 5.10 la escritura dice más el Dios de toda gracia de toda gracia. O sea, hay un Dios total que siempre está favoreciendo a su pueblo, a sus hijos. Si ¿Sí entiende esta palabra, de toda gracia. Dice que nos llamó a su gloria. A su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca cuatro pasos para que las cosas sucedan esta es una palabra que si usted se la lleva dentro de su corazón a usted el Señor y a mí nos está dando la promesa de que la gracia que proviene de él que es total nunca, nunca hará que las cosas no sucedan fíjate bien lo que dice Mas el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo dice vas a pasar un proceso que es natural para cualquier hijo de dios vas a padecer por mi causa vas a padecer por mi nombre dice él te va a perfeccionar a través de las distintas pruebas a través de las crisis a través de las oposiciones de las luchas tu vida se va perfeccionando no somos no somos hermosos por ser eh, algo pusiste muy bonito algo, algo de una piedra no recuerdo pero fue muy bonito lo que pusiste Dios no talla vidrio, solo piedras preciosas Te tiene que triturar Dios Te tiene que hacer pasar un tiempo de escasez o Un tiempo de problemas, un tiempo de crisis Dios te tiene que sacar lo mejor A través de las distintas situaciones que tú vives, ¿sabes? Porque eres una piedra preciosa en sus manos Y Él dice la palabra de Dios él te va a perfeccionar, el mismo os perfeccione, afirme. Solamente con la palabra, solamente con el consejo de Dios, vas a estar firme hermano. No te vas a ir como, como cualquier vientre de doctrina, no vas a estar pasando de un lugar a otro. Tú vas a saber que el proceso de Dios... Para tu vida se está cumpliendo y lo que Él va a hacer que suceda Será porque estos pasos también tú los estás entendiendo, te va a fortalecer Esta semana pasada para mí fue una semana muy bendecida Pero una semana donde yo humanamente me sentía muy agotado Amén, yo me sentía muy agotado y le platicaba a los jóvenes hoy Que dormí en la casa de un tío de un pastor Y ya mi amigo el pastor pues se acuesta en el colchón Y luego me infló un colchón Y me dice ¿Cómo está? Le digo pues está bien chido Y yo estaba bien muerto De domingo a lunes Y en la mañana que me desperté Todo el colchón desinflado Y me dice ¿Cómo dormiste? Y yo no podía mover el cuello Y le digo a todo dar Sabes, Dios te afirma Y tú no estás buscando tu comodidad Tú sirves a un Dios A donde Él te manda A donde Él te pone A donde Él te, te dice que tienes que estar Él te fortalece Si Él te perfecciona, te afirma y te fortalece Te va a establecer para cosas más grandes Y eso va a suceder en tu vida hermano Cuando Leo Esther Puedo ver Un Dios que demuestra su soberanía Con una Con una mujer Que supo esperar Pero que actuó también Saliendo del confort y de la comodidad Y puedo ver en Esther El amor de Dios Cuidando a su pueblo Haciendo que las cosas sucedan Yo no sé si usted ha leído ese libro de Esther Léalo es un libro hermoso, Esther 5.3 dice, dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición? ¿A cuánto les gustaría que Dios les preguntara qué quieres? Solo una entendió esta parte, cuando tú tienes una intimidad, cuando tú estás bien establecida, cuando tú has sido una mujer, un hombre Fortalecido por Dios, cuando tú estás Firme y cuando tú te dejas perfeccionar Sabes el mismo Dios, el mismo Dios que Llamó a Mefiboset y te trae a la, y trajo a la Mesa a Mefiboset es el mismo Dios que te Puede preguntar a ti hoy Qué es lo que tú quieres Qué gran oportunidad es como cuando uno le dice a un hijo. ¿Qué quieres? Y el hijo siempre pide lo que desea. Hasta la mitad del reino se te dará. Y el Señor a través de esta palabra nos enseña. Que tenemos un Dios proveedor. Sucederá que en tu vida hermano. Después de aprender a pasar los procesos De ser perfeccionado, de ser afirmado De ser establecido Dios va a abrir puertas nuevas Para que tú seas una persona Fíjate bien en el versículo 4 dice Y Esther dijo si place al rey Si place al rey ¿Se da cuenta cómo debemos pedir? Si place al rey si usted cree que esto es bueno Señor Si a usted le gustaría Señor Si usted cree que esto es para honrarle a usted Señor Adelante Amén Verso 5 Repite Respondió el rey Daos prisa Llamada a man para hacer lo que Esther ha dicho ¿Se da cuenta? Autoridad Esther se presenta Viene ante el rey y el rey le dice Porque halló gracia ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino te puedo dar ella respondió de forma humilde Si a usted le place Y si he hallado dado gracia Delante de él Si soy agradable a sus ojos Dice la palabra de Dios Y el rey respondió así Daos prisa Llamada a mano Para hacer Lo que Esther ha dicho Y aquí quiero ir concluyendo Un poco la la palabra de hoy porque sabes hay muchas cosas que en nuestra vida no suceden porque no hemos aprendido estos cuatro puntos no hemos aprendido primera de pedro 5 10 11 no hemos aprendido a pasar los procesos y nos es difícil ser perfeccionados Nos es difícil afirmarnos Nos es difícil tomar la fuerza para seguir adelante Nos es difícil establecernos en un, en, un, en, un, en, un, en un mismo sentir Y eso hace que las cosas no sucedan No hay una autoridad No tenemos la seguridad Pero sabes Sucederá en tu vida hermano Porque tú eres un hijo de Dios No porque yo lo diga Lo dice la palabra Y así como a Israel Moisés le habló Y les dijo Guarden, escuchen, guarden y hagan Hoy necesitamos Tomar esa palabra y ese consejo Yo no sé cuántos quieren orar en esta noche pero sucederá hermano En tu vida Las cosas van a suceder En tu vida Las cosas van a suceder Ponte de pie si gustas Para orar Y padre queremos En esta hora Darte gracias Por la palabra Dios Que nos has entregado Queremos rendir nuestra voluntad a ti queremos Señor reconocer la necesidad imperiosa de buscar tu presencia Señor aquí estamos guárdanos líbranos levántanos en tus manos estamos bendice nuestro corazón te damos gracias y toda la honra y la gloria son tuyas Padre cuando tú abres Una promesa a nuestras vidas Tú la cumples, tú haces que suceda Lo único que tú pides es obediencia, fe Jesús dijo Cuando crean Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible La fe Vinculada a la obediencia Nos permite ver que las cosas Que tú has dicho Sucedan Y hoy Señor Yo oro por esta casa Oro por las cosas Señor Que tú tienes preparadas Para aquí, para este lugar Oro en el nombre de Jesús por todos aquellos Señor Que están creyendo la palabra Que no están luchando en sus fuerzas Y oro para que tú abras los oídos De aquellos que siguen de Que se siguen moviendo en la carne Que no han confiado en tus promesas Que están buscando en sus propias fuerzas Señor oro para que la palabra nos sea revelada con poder Que todos aquí Señor Podamos Caminar en un mismo sentir oro señor por Aquellos señor que no están aquí por Aquellos que están en enfermedad señor Oro por la salud de mi hermana Betty Barajas oro para que tú fortalezcas su Salud padre yo creo en el nombre de Jesús Que tú tienes la respuesta a cada uno de Nosotros te doy gracias señor por los Niños por todos los niños Señor Queremos trabajar con los niños Queremos trabajar con los niños Señor Queremos ver Señor Niños Señor que te alaben, que te adoren Ayúdanos Dios, danos la dirección Te damos gracias Señor Por esta casa, por esta colonia Señor creo que tú limpias Esta, esta colonia de la delincuencia del crimen organizado, que tú limpias, Señor, esta colonia, Señor, y que tú pones, Señor, un espíritu, Señor, un espíritu, Señor, de amor, de poder, de dominio propio, sobre cada vida, sobre cada casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. 3.565 promesas de parte de nuestro Señor, eh, las cuales Él cumplirá. Para Él, como decía nuestro Pastor, a Él no se le olvida nada. Eh, dice en Isaías 49, eh, versículos 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Una promesa más del Señor. Muchas veces nosotros eh, damos eh, patadas de ahogado cuando nos encontramos en medio de una aflicción, de una tribulación. Pero el Señor nos recuerda que Él pelea nuestras batallas. Que al final del día siempre nos entregará la victoria, pero a quienes, a quienes obedecemos su palabra. Creo que aquí en Zapata Vela estamos en un proceso, pero a final de cuentas todos buscamos la aprobación día a día del Padre, no solamente la de nosotros mismos, inclusive la, de, eh, la del hombre. También nos recuerda la palabra en, en otro pasaje, más tarde si lo pueden eh, corroborar, en Primera de Reyes, capítulo 11, donde nos habla de la misericordia que... Jehová de los ejércitos tiene para con el rey Salomón Aún a pesar de que él falló a su palabra eh, Se volvió a, a otros dioses por causa de las mujeres con las que él eh, estaba Pero aún así en un, en un versículo dice Y dijo Jehová en el versículo 11 dice Y dijo Jehová a Salomón por cuanto te ha habido esto en ti Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo Tengamos cuidado hermanos Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos El Señor lo oye, el Señor lo ve Nosotros tenemos que permanecer fieles, tenemos que permanecer vigentes A lo que hablamos, a las promesas para el Señor Porque por nuestras palabras seremos justificados y asimismo por nuestras palabras seremos condenados, amén Salvo fuerte tengamos conciencia de lo que hacemos o decimos, amén Vamos a orar para ser despedidos de este culto Un culto que para el Rey de Reyes Que la palabra haya quedado en nuestros corazones Sembrada para que a su tiempo eh, pueda dar ese fruto, amén Bendito Dios de poder en esta noche, Señor Agradecidos contigo, Padre por, Porque tú siempre, Señor, cumples tus promesas Señor no hay ninguna que se olvide Señor porque tú eres grande infinito en misericordia Señor y a pesar de que nosotros Señor con continuamente Señor fallamos eh, tú siempre estás y permaneces fiel Señor pedimos en esta noche Señor que tu presencia nos acompañe Señor a donde quiera que vayamos Señor y que nuestro corazón Señor sea tierra fértil Padre para poner eh, por obra Señor tu palabra Señor no permita Señor que nos olvidemos, Señor, de dónde nos has sacado tú, Señor, de lo más vil y menospreciado, Dios. Permítenos recordar ese pacto, Señor, en todo momento, Señor, y no solamente, Dios, cuando busquemos la conveniencia, Señor, sino si es necesario padecer por ti, que sí sea, Señor, y que tu voluntad, Señor, sea eh, hecha en nuestras vidas, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos reflejar. Tu Espíritu Santo Señor a través de esos frutos tan maravillosos que solamente tú Padre pones en cada corazón Señor En el nombre de Jesús pedimos que a cada uno de mis hermanos Señor le acompañe Señor Hacia sus hogares, hacia sus trabajos, donde ellos vayan Señor Y que los que toman un transporte público Señor podamos eh, ver tu mano poderosa Señor También los que caminamos a casa, los que van en un vehículo particular Señor Te pedimos Señor que siempre, siempre Señor nos sostengas en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.